Hola chicos, acabamos de llegar al barco, llegábamos tarde, así que no sé, todavía no he visto el barco, os lo voy a enseñar directamente y es el barco en el que vamos a hacer la fiesta de eh, Bienvenida del Verano de Aussie YouTube. ¿De dónde saca este barco? vais a pensar, que es de mi familia australiana, eh, lo compraron hace un tiempo y me ofrecieron el barco para hacer una fiesta, así que os lo voy a enseñar, vamos. Vamos a ir por el otro lado. Super lunch. Wow, Wow el lunch? ¡Guau! aquí es donde vieron las ballenas, ¿no? Sí, parece el baño de mi casa. <risa> Increíble, ¿no? La pedazo de suite. Creo que hay más.